Ayer se celebró el Pleno Ordinario en Molina de Aragón. Entre los puntos destacados del día se realizó el nombramiento del nuevo concejal Álvaro Chico. Muy buenas tardes, acabamos de acabar el Pleno Ordinario del 28 de noviembre. Eh, primero felicitar al nuevo concejal Álvaro Chico Moreno, en el que bueno pues empezaremos a trabajar para darle delegaciones. Serían ya a partir del próximo Pleno Ordinario y trabajaremos para... Él tiene muchísimas ganas de empezar para trabajar para y por Molina. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Chico Moreno. Voy a ser el nuevo concejal del Ayuntamiento de Molina de Aragón, bacán de nombrar. Y lo único que, que deseo es que llegue mañana ya para ayudar a todos los molineses en todo lo que pueda. Aragón, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como nueva del Estado, lo prometo.